Hola, amiga, amigos, soy César Lín, de Chitrevisión, Felicidad instantánea. Y, como siempre, un pasito más en educar a tu subconsciente para el éxito. En este caso, te voy a dar tres factores para tu éxito en el campo que tú elijas, sea el que sea. Es importante pensar y saber que, lógicamente, todo depende también de tu experiencia, de tu expertise personal o profesional. Sin embargo, estamos acostumbrados a ver... 10 eh, factores para esto, 8 factores para esto, 9 factores para esto, o 5, o 6, o 7, o 8 pasos para esto. Yo intento por todos los medios que siendo efectivo, esté comprobado y esté activo, actualizado quiero decir, sea lo más satisfactorio para ti. Y siempre me intento mover en cifras pequeñas, 3, 5, alguna vez he subido alguna vez un poco más porque lo he visto totalmente necesario. Pero en este caso, una vez más, creo que lo he podido simplificar bastante. Y son tres factores para tu éxito. Vamos allá. Lo más importante que tienes que tener en mente, y me imagino que ya la tienes, es el propósito. Un propósito claro. Esto parece fácil, sin embargo, te digo, de entrada, por mi experiencia, es poco, muy poco fácil. Sin embargo, qué alegría, por favor, cuando ya lo tienes claro. Como se suele decir, hay dos fechas importantes en la vida de un hombre, y es cuando nació y cuando sabe ¿Para qué nació? El caso clarísimo es el propósito. ¿Qué es el propósito? Tiene muchos condicionantes psicoespirituales, por supuesto. Pero lo más claro, lo más terrenal que podamos ver, lo más racional, es evidentemente cuando tienes una determinación firme para conseguir algo. Eso es un propósito. Una determinación firme. Es cuando estás convencido de que quieres ir hacia ahí. Es una convicción. Luego es una determinación firme. Hay que tener claro efectivamente que ese propósito esté lo más alineado posible con tu esencia. Una pista que te puede ayudar a esto es precisamente recordar, como cuando eras pequeño y te preguntaban tus padres qué quieres ser de mayor. Pues muchas veces decía uno policía, otro decía bombero, otro decía no, no lo tengo claro. Pues si tú recuerdas aquellas contestaciones que tú dabas a tus padres y lo tenías claro en aquel momento, sigue por esa línea. Sigue por esa línea. Luego, el primer factor es tener un propósito claro. Ya tienes un 98% hecho, aunque te parezca que no. 2. Actitud y aptitud. Bien, la actitud con C es precisamente bueno pues la forma en la que estás dispuesto a comprometerte, de comportarte o de obrar frente a algo. Luego, entonces, has de tener una actitud con una vibración alta en referencia a ese propósito. Y luego la aptitud con P es la capacidad precisamente para realizar ese algo de forma adecuada, de forma correcta. Puede ser una capacidad innata o puede ser una capacidad que vayas actualizando. Por eso siempre aconsejo no parar de formarte. Luego el primer punto, la primera, la primera eh, prerrogativa esencial es propósito claro, la segunda es la actitud y aptitud, conjuntamente, porque así además te autorrealizas. Lógicamente, si tienes una alta vibración y además tienes formación, también crece tu resiliencia de forma continua. Es decir, tu capacidad de afrontar situaciones poco favorables. Y por último, por último el tercer factor. Es decir, elegir una dirección de acción. Una dirección de acción que sea el subtexto, que sea el hilo conductor de todo el desarrollo de tu objetivo. Es decir, tienes la meta número 1, la meta número 2, la meta número 3 y finalmente llegas a tu objetivo, como por ejemplo en una carrera ciclista. Y evidentemente, ¿cuál es el hilo conductor desde la meta 1 hasta el objetivo? Pues el hilo conductor es que vas montado en bicicleta. Siempre tienes la misma dirección de acción hacia tu objetivo. Vas cumpliendo diferentes metas, diferentes etapas ciclistas hasta llegar a tu objetivo. En esa dirección, lógicamente, se pueden bifurcar diferentes acometidos, pero siempre de suceso tiene que ir ese hilo conductor, que es el propósito claro, es decir, el número uno, el factor número uno. Y así nunca, nunca te vas a perder. Así vas a llegar a donde quieres llegar. Nada es recto, nada es directo. Al contrario, hay muchas subidas, muchas bajadas, muchas pendientes, muchas curvas. Sin embargo, si sigues, llegarás a tu objetivo. Evidentemente, ganarás la etapa. Esa es la idea principal. ¿Qué es lo que te tienes que preguntar actualmente? En una pequeña dinámica, como casi siempre te propongo. Bien, punto número uno. ¿Qué propósito tengo? Punto número dos. ¿Qué actitud y qué aptitud tengo? Me tengo que seguir formando, tengo una actitud de alta vibración para conseguir este propósito y, lógicamente, hacerte una pequeña planificación de meta 1, meta 2, meta 3, pequeñas etapas para llegar a ese objetivo final, para ese eh, mayor amarillo, o, por ejemplo, en el ciclismo, ¿no? Esa es la idea principal. Si tú eso lo tienes plasmado por escrito, le pones una fecha, lo firmas, te aseguro que tu subconsciente está trabajando continuamente para que no te salgas de ese hilo conductor que te va a llevar a tu objetivo. Pero lo importante es que tengas siempre muy presente. Has de escribirlo, fecharlo y firmarlo. Eso te autorresponsabiliza. Por lo menos tu subconsciente lo coge y lo recoge así. Y dicen muchas veces por ahí que es muy bueno compartir ese propósito para... Digamos que no te puedas escapar de esa, de esa responsabilidad. Bien, yo disiento. Yo ahí disiento. Eh, te, te diría que lo, que lo que hagas es que lo escribas, como bien te he dicho, en tu workbook, en tu diario o en un cuaderno. Y sin embargo, de momento, al menos los primeros seis meses, no se lo cuentes a nadie. ¿Por qué? Porque, por un lado, está muy bien la presión de habérselo contado a alguien. Y de efectivamente ya tener ese compromiso. Pero, ¿para qué te vas a hacer un chantaje emocional a ti mismo si el compromiso es contigo? Así que, en un principio, antes de que por algún interés publicitario o comercial te interesara compartirlo, de momento comprométete solamente contigo con ese propósito claro, con esa actitud, esa aptitud y naturalmente esa dirección. Y ve cumpliendo pequeñas etapas. Cuando tengas la seguridad de que vas a llegar a tu objetivo, de que ya de las cinco etapas has cumplido por ejemplo, dos y media al menos al menos, entonces ya si lo quieres eh, compartir, compártelo en las redes sociales donde tú quieras, pero en un principio no te recomiendo que lo hagas porque efectivamente te va a dar a, en algunos momentos mucha inseguridad mucha presión y mucha incertidumbre innecesaria, y realmente es que de verdad, no tienes que, no tienes que complacer a nadie que no seas tú así que pues eso ha sido todo por hoy. Tres factores para tu éxito en el campo que tú desees. Nada más. Un abrazo y hasta el siguiente.